No ves que todos son independientes No hay como ponerles límites Mira que a la cárcel probablemente Entres de vacaciones a pensar Sin tener más o saber más Hasta que llegue la libertad Ves que no fue necesario Ves que lo has dado todo Y te sientes orgulloso Con agallas de pedir así como lo has dado Una vez le dieron y consumió A la siguiente vez Fueron tres veces Se dice que lo que sabe bien Hace mal, se ama bien, se la mete bien Se escucha muy bien Y cuando se acaba termina mal, con ganas de más, igual que todo lo que hace bien, hace mal, escucha con atención que estos son mis conceptos, no tienes el poder de creer y destruirlos, ya que todos son independientes, pero te aseguro que verás, sentirás, palparás, probarás, olerás todo lo que te cuento. Es palabra que solo vibra Es cierto que antes las calles eran peligrosas Hoy también a pesar de cambiar los peligros No es tan la diferencia Siempre se llevan algo que tú llevas Desde una cartera hasta la forma de ver la vida Se dice que se puede perder todo menos la fe Pero el humano necesita de todo hasta las ganas de creer Y ves Como hay arrebatos observas Mientras te observan Y probablemente verás al policía que te observa Y esperará una actitud sospechosa Aunque la cárcel no necesariamente debe de ser de cero Hay lugares que tienen prisioneros Hay sustancias y sentimientos De cuando lo sientes ya estás preso Y se dice que para dejarlo hay que ver la luz y renacer Otra vez, tal vez lo veas Tal vez lo sientas, lo pruebes y entiendas que No es magia, es palabra de cambiar Mira. tu vida para